Amados, buenas noches. Dios les bendiga a Dios la gloria, a Dios la honra que nos concede el honor, el privilegio, la bendición de poder llegar en este momento a cada uno de vuestros hogares. Buenas noches para todos. Dios les bendiga rica, poderosamente. Aquí estamos para depositarnos en las manos del Espíritu Santo y poder ver, conocer y entender qué hora es en el geló profético de Dios. Qué hora es, cuál es el momento histórico que nos ha tocado vivir. Este es el momento histórico más grande de todos los momentos históricos de la Biblia después después del momento histórico del nacimiento, de la vida, de la crucifixión, de la resurrección de Jesús, ahora viene el momento histórico de la esposa, repito, de la esposa del Cordero. Estamos conscientes, amados míos, estamos conscientes del momento histórico que estamos viviendo, estamos con nuestra mente y nuestro corazón cautivo, cautivo por el evangelio, cautivo por la revelación cautivo, por el plan que en este momento hay sobre la paz de la tierra con la esposa del cordero. Repito, con la esposa del cordero. Nosotros, los que estamos en este momento sobre la paz de la tierra, los que estamos viendo, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, toda la revelación profética, cumplida delante de nuestros ojos, lo que dice el Evangelio, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Y nosotros verdaderamente testificamos lo que dice el Evangelio, que sin lugar a duda estamos viendo, estamos oyendo y estamos entendiendo que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y este es el momento histórico más grande, repito, más grande de todos los momentos históricos del evangelio después del momento, repito, después del momento del nacimiento de la vida, de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario, este es el momento histórico más grande, hermano, perdóneme, más grande que lo que pasó, que lo que pasó en el día de pentecostés por eso que dice que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera por favor por favor atienda bien al mensaje a la enseñanza que en esta noche traemos para la gloria y la honra del señor para la edificación del cuerpo de cristo estamos en el momento histórico hermano estamos en el momento histórico donde triste y lamentablemente, muchos, muchos, y cuando digo mucho, cuando el evangelio dice mucho, tenga por seguro que van a ser muchos, los que van a procurar entrar, pero no podrán. Van a procurar entrar, pero no podrán, por una sola razón, por una sola razón, no escudriñaron, o se dejaron engañar por los engañadores que en este momento están establecidos como señal del ajebatamiento. Este es el momento más difícil, jamás existido para servirle al Señor. Este es el momento más difícil, jamás existido para servirle al Señor, porque este es el momento donde están evaluando, donde están evaluando, acaba miembro del Cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que está en su mente? ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿A quién quiere agradar? Si a sí mismo o a Dios. Este es el momento histórico donde vuelve sobre la faz de la tierra el segundo plan, repito, el segundo plan de salvación. Porque el primer plan de salvación lo cogió Jesús con los muertos en Cristo. Perdóname hermano, o sea, o sea, te tienen que escudriñar para saber lo que yo estoy diciendo. El primer plan de salvación lo cogió Jesús con los muertos en Cristo. Ahora viene el segundo plan de salvación. Repito, ahora viene el segundo plan de salvación y lo va a correr el Padre. El que comenzó, el que comenzó la buena obra en vuestra vida, la perfeccionará hasta el día del arrebatamiento. Y después que termine el Padre, entonces viene el tercer plan de salvación. ¿Cómo? ¿El tercer plan de qué? El tercer plan de salvación, que es el de la tribulación. Y después viene el cuarto plan de salvación, que es el del milenio. Y todos los planes, y todos los planes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, los coge el evangelio. Por eso es que en este momento histórico, nosotros tenemos que entender con toda claridad, hermano, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? repito, ¿qué es el Evangelio? Hermano, el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es la perfecta ley, repito, es la perfecta ley. Y en este momento histórico, en este momento histórico, la perfecta ley, que es el Evangelio, repito, que es el Evangelio, va a perfeccionar, va a perfeccionar el Cuerpo de Cristo que está viviendo, repito, que está viviendo la salvación primera que es para gente imperfecta. ¿Cómo? La primera salvación, la que, la que se va con los muertos en Cristo, muertos en Cristo, se van para el cielo, no por lo que ellos hicieron. No por lo que ellos hicieron. Se van para el cielo por lo que hizo Jesús en su vida ministerial. Repito, en su vida ministerial. Los 33 años, desde que nació hasta que murió. Repito, desde que nació hasta que murió. Los dedicó, repito, los dedicó para que su esposa Tenga el testimonio. Repito, para que su esposa tenga el testimonio, que si un ser humano quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios, quiere honrar a Dios, puede. No como Adán y Eva. Repito, no como Adán y Eva, que gracias a gracias a la desgracia de Adán y Eva, repito, gracias a la desgracia de Adán y Eva obligaron a la patria celestial a traer otro plan de salvación, otro plan de salvación, para que entonces pudiéramos tener la victoria que Dios anheló con Adán y con Eva. Triste y lamentablemente, Adán y Eva frustraron, vendieron, repito, vendieron la voluntad de Dios, frustraron la voluntad de Dios, de tal manera que llevó a Dios a decir las palabras que no volvió a más a decir, me arrepiento de haberlos hecho, dice, y le dolió en su corazón. Pero ahí vino Jesús, repito, ahí vino Jesús y le devolvió la paz al Padre, de que un ser humano Vino sobre la paz de la tierra a hacer la voluntad del Padre y lo logró. Oremos pues en esta noche que usted pueda entender, que usted pueda entender qué es lo que quiere el Evangelio de su vida en este momento histórico. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos ha concedido una vez más, de tener ojos para ver, oídos para oír y entendimiento para entender. Aquí estoy, Padre mío, delante de esta multitud que se está encadenando, que se está encadenando en esta noche a la programación del Ministerio Momentos Proféticos. Te suplico que tengas de nosotros misericordia, de ellos y de mí. Por favor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ahí tienes esa multitud, ahí tienes esa multitud que está enlazado, encadenado a nuestra programación en esta noche. Te suplico, te lo suplico, háblale, ministrale, ayúdale, oriéntale, capacítalo para que ellos puedan tomar fuerza, dominio y control de su vida y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos rapidito a la parte que estamos pregando. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el capítulo 4 nos, nos movemos al verso 17 y 18. 17 y 18. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La, el Evangelio le pone por sobrenombre a lo que vamos a estudiar. La nueva vida en Cristo. Repito, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está trayendo la exhortación. Repito, está trayendo la exhortación. Y está trayendo la exigencia y está estableciendo el parámetro espiritual en que va a subir, en que va a subir el cuerpo de Cristo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que se acabó. Repito, se acabó. Repito, se acabó. El tiempo, el tiempo para vivir una salvación contaminada. Se acabó el tiempo para vivir una salvación contaminada. Están dando evidencia, están dando conocimiento para que el pueblo, para, para que el pueblo pueda entender, porque dice, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. Estamos en el momento histórico, histórico, espiritual, espiritual, histórico, espiritual, histórico, físico, porque lo que estamos viendo nunca había sucedido simultáneo a la misma vez para que el Cuerpo de Cristo, para que el Cuerpo de Cristo que está a nivel mundial, repito, el Cuerpo de Cristo que está a nivel mundial, pueda ver, pueda oír y pueda entender qué hora es en el reloj profético de Dios. Este es el momento histórico, hermanos míos, oiga, este es el momento histórico donde el cielo, donde el cielo, donde el cielo, cuando digo el cielo, estoy hablando del Padre, estoy hablando del Hijo y estoy hablando del Espíritu Santo. Porque ahora los tres, ahora los tres tienen un solo proyecto, los tres tienen un solo proyecto. Los muertos en Cristo era el proyecto del Padre. De tal manera, amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Por eso es que en este momento histórico, hermano, ahora, ahora, ahora, ahora está el Padre sentado en su trono, está el Hijo sentado a la diestra. Y está el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Los tres tienen un solo plan y un solo propósito. Plan que nunca, repito, plan que nunca había sido establecido. Plan que nunca había sido establecido. Porque la iglesia primitiva, repito, la iglesia primitiva se estableció, se estableció, y la iglesia subió a un nivel espiritual. Pero escuche, pero escuche. Pero no subió por amor. Repito, no subió por amor a Dios. Subió por miedo a Dios. Por miedo a la muerte. Porque la iglesia primitiva tuvo la experiencia de ver dos creyentes, repito, Ananía y Zafira. Repito, Ananía y Zafira, de actuar, de vivir incorrectamente. Y vieron la experiencia de cómo el Espíritu Santo los mató a los dos. No tuvo que matar a nadie más, repito, no tuvo que matar a nadie más porque el gesto, del, el gesto de la iglesia se enderezó por temor a la muerte. Pero ahora, ahora viene la estatura espiritual más grande que jamás haya existido en el mundo terrenal y en el mundo espiritual. Este es el momento histórico, repito, este es el momento histórico donde están dándole testimonio, testimonio al cuerpo de Cristo. Qué hora es en el geló de Dios porque el cuerpo de Cristo tiene que tomar una posición y una decisión. Por primera vez, repito, por primera vez, por primera vez, repito, por primera vez en el mundo espiritual está la congestión, está la congestión de siete cumplimientos proféticos a la misma vez. Oiga bien. Está el cumplimiento profético de la higuera, el pueblo de Israel, recogido, recogido de entre todas las naciones. Comenzaron 450 eh, hebreos en la tierra de Israel, pero el llamado, repito, el llamado se lo hicieron a todos los judíos que vivían en el mundo entero y empezaron a renunciar a los trabajos y a viajar. Y a viajar, y a viajar, y a volver a la tierra de Israel. Y dice, han sido recogidos de entre todas las naciones, 9.190.000 personas en este momento histórico. Están en Israel. Oiga bien, por primera vez, por primera vez, porque las pestes siempre han existido, repito. Porque las pestes siempre han existido pero nunca la peste mundial, repito, pero nunca una peste mundial que en este momento el coronavirus ha venido a darle fiel cumplimiento a lo que está establecido y toda nación y toda tribu y todo pueblo y toda lengua está en este momento bajo la visitación del coronavirus como la peste, repito, como la peste que estaba anunciada para anunciar el retorno de Jesucristo. Oiga, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, vuelve de nuevo la congestión, vuelve de nuevo la congestión a nivel mundial de Sodoma y Gomoja. El pueblo homosexual y las lesbianas están a nivel mundial, y no solo a nivel mundial, con el, con el respaldo y con el apoyo de los gobiernos. De tal manera, de tal manera, que están amenazando a todos los que no quieran apoyar a Sodoma y a Gomorra. Tienen que darle trabajo, tienen que darle todos los derechos, aunque sea homosexual. O sea, les escúchame, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, a nivel mundial, está viendo el calentamiento global. El calentamiento global está a nivel mundial. Los polos se han ido derritiendo. El nivel del mar ha ido subiendo. Las islas han ido desapareciendo. Oiga, terremotos en diferentes lugares. Este es a nivel mundial, en diferentes lugares. En este momento que usted me está oyendo, algún lugar del planeta Tierra está temblando. Oiga bien, oiga bien. El hambre, el hambre. Está tocando a la vuelta de la esquina, a la puerta de todas las naciones. El coronavirus ha puesto de jodilla, ha puesto de jodilla las economías mundiales. Repito, ha puesto de jodilla las economías mundiales. Por eso es que en este momento, repito, por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender con toda claridad que lo que estamos viendo, repito, que lo que estamos viendo es el anuncio oficial al cuerpo de Cristo que llegó el momento histórico donde ya no puede seguir el cuerpo de Cristo con una doble vida, vida carnal y vida espiritual. Y la última señal, y la última señal, que dice la Escritura a nivel mundial, mirad que nadie os engañe, porque vienen muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Triste y lamentablemente, amados míos, triste y lamentablemente, esa es la razón, esa es la razón por la cual, por la cual muchos van a procurar Entrar, pero no van a poder. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Hermano, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Porque el pueblo es el que está entre la vida y la muerte. Entre salvación y condenación. Entre arrebatamiento y vómito. Y ahora, y ahora, y ahora, cada cristiano. Cada cristiano que está en el cuerpo de Cristo tiene que saber, tiene que conocer y tiene que entender que tiene un pastor prudente conduciendo su vida espiritual. Porque ahora, porque ahora precisamente hay dos tipos de pastores el pastor insensato y el pastor prudente. Y dice la Escritura, es pues el prudente el que oye la palabra y la pone en práctica. Es pues el insensato el que oye la palabra como está escrita y la interpreta y la acomoda a su bienestar. Y el pueblo tiene que entender con toda claridad. ¿Quién es el pastor que te está pastoreando? No lo digo yo, lo dice el Evangelio y ya mismo, vamos, ya mismo vamos a entrar ahí. El pueblo tiene que entender que estamos entre vida y muerte, que estamos entre salvación y condenación, que estamos entre arrebatamiento y vómito, porque le he mencionado las siete profecías, siete profecías que en este momento están sobre la paz, de la tierra, mundial, mundial, no regional, repito, no de país, de nación, no, mundial, toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua está viendo, está oyendo lo que tú y yo estamos viendo y oyendo en esta noche para avisarnos, para avisarnos que llegó el momento histórico en que la iglesia va a ser levantada. Pero no todos van a ser levantados. Repito, pero no todos van a ser levantados. Van a ser levantados única y exclusivamente aquellos que sigan fielmente a las páginas del Evangelio. Por eso decimos, con toda claridad, esta enseñanza. Esto pues digo, y quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esos otros gentiles son los que no han conocido a Dios. Repito, son los que no han conocido a Dios. Son los que todavía están bajo la potestad de Satanás, como estaba antes el cuerpo de Cristo. Repito, como estaba antes el cuerpo de Cristo bajo la potestad de Satanás, pero un día levantó la mano a recibir a Cristo como salvador. La sangre del Cordero, repito, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, se derramó sobre la persona, recibió el perdón de toda su vida pasada. De toda su vida pasada. Y quedó cualificado, y quedó cualificado para ser salvo si la muerte lo alcanza. Repito, si la muerte lo alcanza. Pero si viene arrebatamiento en vivo, amado mío, aquí está el problema, aquí está el problema, donde la escritura nos informa que son muchos, cuando habla de muchos son millones, millones de millones que procurarán entrar, pero no podrán, vivo, porque los vivos se van a constituir en esposa del Cordero. Y el Cordero, repito, y el Cordero no se va a casar con nadie que no suba a la estatura de lo que es Él. ¿Cómo? Que no se va a casar con nadie, que no suba a la estatura de lo que es Él. El Padre lo pasó sobre la faz de la tierra. Jesús tiene fecha de nacimiento, tiene fecha de bebé de pecho, tiene fecha de niño, tiene fecha de joven, tiene fecha de adulto, tiene fecha de muerte. Jesús. 33 años. 33 años. Se lo dedicó. A vivir. Como hombre. Se lo dedicó a vivir como hombre. Y dice la escritura. Que Jesús. Fue tentado. En todo. Dice y no falló. En nada. Y Jesús. Jesús. Logró, repita, y Jesús logró poner en vergüenza a Adán, a Eva y al diablo. Adán y a Eva y al diablo. Yo me hago una pregunta. Yo, yo personalmente y todo. No. Como, como no tengo respuesta bíblica, no puedo decir otra cosa. Simplemente me queda la pregunta. Estarán Adán y Eva en el cielo. Estarán Adán y Eva en el cielo. Después que traicionaron a Dios como lo traicionaron. No sé si Dios los perdonó, si Dios los rescató. No sé, no sé, la verdad. Como la Biblia no he encontrado, amor lo, lo dice, pero yo no lo he encontrado. Que provocaron, que provocaron el dolor al corazón de Dios. ¿Y están en el cielo? Pues yo no sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Aquel día cuando lleguemos a la patria, ¿qué? Si, si, si conocemos a, do, a don Adán y a doña Eva, que metieron a Dios en el lío que lo metieron, que obligaron a Dios a, a, a que Jesús renunciara por 33 años a Dios. ¿Cómo? ¿Que Jesús renunciara a qué? por 33 años a Dios para hacerse humano, repito, para hacerse humano. Y en esos 33 años, y en esos 33 años, lo acompañó el Espíritu Santo para dar la parte divina a ese hombre que se llamó Jesús. Pero el problema es el siguiente, el pueblo tiene que entender que tenemos el testimonio de lo que de cómo Jesús vivió, de cómo Jesús actuó, de cómo Jesús hizo, cómo Jesús hizo y deshizo, para que entonces la esposa del Cordero, la esposa del Cordero, se armara del mismo pensamiento que se armó. Jesús actuara, actuara de la misma forma que actuó Jesús, para que entonces el Padre, repito, para que entonces el Padre. De la misma manera que terminó, perfeccionó la obra de Jesús. Repito, terminó y perfeccionó la obra de Jesús. Porque dice el Evangelio con toda claridad que Jesús fue perfeccionado. Jesús fue perfeccionado. Porque, hermanos míos, el mal, el mal habitaba en Jesús. Pero usted está loco. No, yo no estoy loco. Dios lo hizo pecado, dice la Escritura. Dios lo hizo pecado con el propósito, con el propósito de que Jesús, de que Jesús, de que Jesús le demostrara a los seres humanos que todavía aún contaminado con el pecado, el pecado no tiene autoridad sobre el hombre si el hombre no se lo permite. Y ahora, y ahora,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 Jesús, ahora viene como un pueblo, como un pueblo, dice unos pocos, se van a rebelar contra el poder del pecado, se van a rebelar contra el mal que está en su corazón y en su mente. Y van a tratar y van a luchar desesperadamente. Por agradar a Dios. Este es el momento histórico. Repito, este es el momento histórico. Escuche, que se repite, que se repite la historia de Jesús en la esposa del Cordero. Ahora vamos a pelear. Repito, ahora vamos a pelear cara a cara. Repito, cara a cara. Contra la herencia del pecado que está en nosotros. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Al nivel que dice la Escritura. No estoy inventándome. Al nivel que dice la Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, Dios está consciente. Repito, Dios está consciente de que yo estoy, yo estoy en vicio. ¿Vicio de qué? De las obras de la carne. ¿Vicio de qué? Del mal que está acostumbrado a, a manipularme, que está acostumbrado a, a coquetearme, que está acostumbrado a, a tratar de que yo ofenda a Dios. Y naturalmente, ahora viene cuáles son las intenciones de tu corazón. ¿Quieres agradar a Dios o te quieres agradar a ti mismo? Hay un problema bien grande, repito, hay un problema bien grande, ya mismo lo vamos a, lo vamos a confrontar. Por eso dice, vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, oiga, creados según Dios, creados según Dios, oiga bien, en la santidad, oiga, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿De qué verdad? La verdad del Evangelio. Repito, la verdad del Evangelio. El cielo pasará, la tierra pasará, pero el Evangelio, como está escrito, permanece para siempre. Y los que le obedecen permanecerán para siempre. Y la perfecta, y la perfecta ley, que es el Evangelio, se va a encargar de perfeccionar a todos lo que en el cuerpo de Cristo se parquen al lado de la obediencia al Evangelio. Oiga bien, oiga bien, oiga bien, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres, los tres, los tres, le establecen al cuerpo de Cristo que si quieren y si pretenden entrar al reino de los cielos vivo repito, al cielo al, en los cielos, vivo, tienen que entrar, tienen que entrar, tienen que entrar vestidos del nuevo hombre. Oiga, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Perdóneme hermano, perdóneme hermano, pero la situación se está poniendo... Fuerte y difícil. Y naturalmente, y naturalmente, si por causa del testimonio de Jesús, repito, si por causa del testimonio de Jesús, el pastor Jiva se metió en problemas, lo desprecian, lo humillan, lo rechazan, lo tildan de falso profeta, lo tildan de mil poca vergüenza, amados míos, ahora viene la segunda parte, part two. ¿Cuál? ¿Cuál? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora viene, repito, ahora viene el problema de quién va a agradar a los hombres o quién va a agradar a Dios. Porque en este momento histórico, hermano, en este momento histórico, el pueblo tiene que entender con toda claridad. Se lo voy a leer, se lo voy a leer porque no quiero que piense que yo estoy, que yo estoy estableciendo, que yo estoy diciendo, que yo estoy diciendo. Se lo voy a leer para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Santo Dios. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos,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 Y le está hablando ahí a los discípulos, pero no es a los discípulos, le está hablando al pueblo que estuviera vivo frente al arrebatamiento. Frente al arrebatamiento. Y le dijo Jesús, como primera señal, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos Engañarán. Primera señal. Engañadores a nivel mundial. Engañadores a nivel mundial. Que están. Que están. En el cuerpo de Cristo. Engañadores. Que están ocupando. Posición de pastor, posición de pastora, posición de evangelista, posición de maestro y posición de oveja en el cuerpo de Cristo. El pueblo tiene que entender con toda claridad que cuando se habla de arrebatamiento, que cuando se habla de arrebatamiento, vamos a ver con toda claridad que los primeros enemigos del cuerpo de Cristo son los del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo puede oír un espiritista decir lo que le da la gana y no le afecta. El cuerpo de Cristo puede oír un santero decir lo que da la gana y no le afecta. Puede oír al Papa de Roma decir lo que le da la gana y no le afecta. Pero cuando oye un pastor pero cuando oye una pastora, un evangelista, un maestro, un llamado apóstol, una llamada apóstola en el cuerpo de Cristo, establecer algo, enseguida lo creen. Pero el pastor Giba quiere traerlos a través del evangelio. Como está escrito, y dicen mil poca vergüenzas de uno. Porque naturalmente, naturalmente, del primero que hablaron mil poca vergüenza fue de Jesús. Cuando Jesús quiso hablarle, enseñarle la voluntad, el plan, el propósito de Dios. Le decían, está lleno de demonios. ¿Qué no dirán del Pastor Riva? Repito, ¿qué no dirán del Pastor Riva? Pero yo no tengo ningún problema. Repito, yo no tengo ningún problema. Problema tienen los que se pasan hablando, lo que se pasan señalando, lo que se pasan tirando... Mil poca vergüenza contra el pastor Jiva, pero el pastor Jiva, hermano, lo único que hace es ministrar, predicar, enseñar el evangelio como está escrito. Y, y, y, y sería la primera vez, sería la primera vez en la historia espiritual de que un falso profeta predique el evangelio como está escrito. ¿Cómo? Que un falso profeta predique el evangelio como está escrito. Porque precisamente ese es el problema, hermano. Repito, ese es el problema, que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque los engañadores, los engañadores que están en el cuerpo de Cristo, hermano, yo digo esto porque está escrito, yo digo esto porque está establecido, yo digo esto porque es la primera señal que Jesús le pone a la iglesia del arrebatamiento. mirad. Que nadie os engañe, porque vienen muchos, vienen muchos pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, en su nombre dice, y a muchos engañarán. Ahora escuche, por favor. ¿En qué consiste el engaño? ¿En qué consiste el engaño? No van a hablar de otro Jesús. No van a hablar de otro Salvador.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 y en la santidad de la verdad. Este es el momento histórico. Hermano, este es el momento histórico, escúcheme, más grande, espiritual, que jamás haya existido. Porque ciertamente lo que hizo el Padre con Jesús, lo que hizo el Padre con Jesús, es la zapata. Es la zapata que el Padre tiró sobre la faz de la tierra. Para que la esposa, cuando llegara el momento de levantar la esposa, tuviera un ejemplo de qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que vivir. ¿De qué usted habla, pastor? ¿Por qué razón dice, mirad que nadie os engañe porque vienen muchos en mi nombre y a muchos se engañarán? Dice el libro de los especios. Dice el capítulo 5, dice el verso 6 en adelante. O sea, yo estoy bien citando Biblia, hermano. Yo no estoy ofendiendo a nadie, yo estoy citando Biblia. Y si al yo citar la Biblia, y si al yo citar la Biblia, usted como pastor se, se, se, se, se siente ofendido, perdóneme. Pero entonces, quien lo está ofendiendo a usted es lo que está escrito. Que no está en armonía con lo que usted está haciendo. Oiga, Efesios capítulo 5, verso 6 en adelante. Mirad que nadie. Perdóneme hermano. Perdóneme hermano. Pero la Biblia es la Biblia. Mirad que nadie, que nadie qué. Dice, os engañe. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que el cuerpo de Cristo se está cuidando de los espiritistas. Que el cuerpo de Cristo se está cuidando de los santeros. Que el cuerpo de Cristo se está cuidando de los idólatras. Pero no, no se está cuidando. Y el enemigo, el enemigo, no está en el centro espiritista, está en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿Que el enemigo qué? Está en el cuerpo de Cristo. Ese es el problema. Dice con toda claridad. Mirad que nadie os engañe. Con palabras vanas. Con palabras vanas. que son palabras vanas? mi hermano. Pero no es lo que está escrito. Repito, no es lo que está escrito. Porque lo que está escrito. El cielo pasará. La tierra pasará. Pero lo que está escrito permanece para siempre porque salió del corazón de Dios. Entonces, mirad que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué palabras vanas? Porque van a apoyar, porque van a respaldar, ¿quién? Pastores, pastoras, evangelistas, maestros, van a apoyar, van a respaldar al mundo dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque el pueblo no es salvo por lo que haga, es salvo por lo que hizo Jesús. Porque por gracia soy salvo, porque por gracia soy salvo. Ese es el problema que va a llevar a las pailas del infierno al cuerpo de Cristo cuando suene la trompeta. El pueblo tiene que entender, oiga, el pueblo tiene que entender que no es el espiritista ni el santero, ni es el papa de Roma, el culpable de que el cuerpo de Cristo se pierda. ¿Sabe quién es? Pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles, apóstolas, que vienen con la interpretación, que vienen con la interpretación de lo que está Escrito para evitar, para evitar, para evitar, para evitar que el pueblo suba a la estatura del varón perfecto. Ahora la perfección, repito, ahora la perfección, ahora no es salvación. ¿Cómo? Que ahora no es salvación. La salvación, la salvación está con los muertos en Cristo. Ahora viene la perfección. El que comenzó la buena obra en cada una de nuestras vidas, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos a ver, porque esto estamos empezando, esto estamos empezando. Eh, me, me acuerdo las palabras que me dijo mi hijo José, de que uh, el pueblo ha formado un Hebulú, el diablo ha formado un Hebulú, el diablo, el espíritu de al formó un gebulú con, con lo que es Jesús hombre para impedir que me escuchen cuando le hable de la perfección. Pero los entendidos entenderán y los que son ovejas y los que son ovejas de Dios oyen su voz y le siguen. Y nosotros, repito, y nosotros estamos cautivos por qué razón, por qué razón el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, procurarán entrar y no podrán. Repito, y no podrán. Porque precisamente, hermano mío porque precisamente no han podido entender, no han podido entender. El plan de salvación para los muertos en Cristo es uno. El plan de salvación para los vivos es otro. De tal manera, de tal manera que el Evangelio me informa de una salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postrero a los vivos. Esa salvación, esa salvación es la salvación de la perfección. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente. Na, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Perdóname. O sea, ¿quién va a contender con lo que está escrito? ¿Quién va a contender con lo que está escrito? Los hijos de Dios. ¿Por qué van a contender con lo que está escrito? Porque tiene un pastor, porque tiene una pastora, porque tiene un evangelista, un maestro, un llamado apóstol, una llamada apóstola, que lo ha educado contra, contra lo que está establecido en el evangelio. Y ahora el evangelio, y ahora el evangelio, Quiere hacer del cuerpo de Cristo una nueva criatura. Y ahora el Evangelio quiere darle testimonio al cuerpo de Cristo de que las cosas viejas pasaron. Y ahora el Evangelio quiere darle al cuerpo de Cristo que todas las cosas sean hechas nuevas. Por eso es que dice con toda claridad. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad del Evangelio. Pero hay un problema. Pero hay un problema. ¿Cuál, cuál, cuál? Que el mismo cuerpo de Cristo, que el mismo cuerpo de Cristo empieza a contender con la verdad que está escrita. Y empieza a enseñar cosas que no están en el Evangelio escrita Y quieren, y quieren, y quieren, y quieren que el cuerpo de Cristo... Sea salvo por gracia. Perdóneme hermano, pero los salvos por gracia son los muertos en Cristo. Son los muertos en Cristo. Los salvos por perfección son los vivos en Cristo. Son los que van a constituirse. En esposa del cordero. Y entonces, y entonces, como el pastor no quiere subir a la estatura del varón perfecto porque se le ha metido en la mente y en el corazón que es salvo por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, eso mismo se lo están empujando a la congregación. Y la congregación se ha metido en la mente y en el corazón, hermano, perdónenme, perdónenme, pero... Por eso es que el Evangelio ahora nos, nos enseña y nos ilustra, y lo vamos a ver con toda claridad, que hay dos pastores, uno prudente y otro insensato. El prudente es el que oye, ve, entiende y hace como está escrito. El insensato es el que ve, oye, no entiende, interpreta lo que está escrito y te trae otro evangelio. ¿Por qué? Dice, ¿por qué, ¿por qué? Porque el diablo, oiga, el diablo, lo dice el evangelio, el diablo lo confundió, lo desorientó para que no crea al evangelio como está escrito. Nosotros, el ministerio Momento Profético, la Iglesia de la Roca, repito, el ministerio momentos proféticos, la Iglesia de las Rocas, estamos comprometidos con el Evangelio como está escrito. Por eso tengo la autoridad de decirte que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vas a pagar el precio. Oiga, vas a pagar el precio. ¿Qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué precio? ¿Qué precio, pastor? ¿Qué precio? ¿Qué precio? Pues naturalmente el precio de estar en el cuerpo de Jesucristo y ser vomitado del cuerpo de Cristo. Teniendo al Padre, teniendo al Hijo, teniendo al Espíritu Santo, los tres te dicen a través del Evangelio, si no crees en el Evangelio, como está escrito Estás creyendo en nosotros tres en vano. El pueblo tiene que entender. Dice verso 7. No seáis pues partícipe con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que en el cuerpo de Cristo insisten, los que en el cuerpo de Cristo insisten en vivir como antes vivían. En actuar como antes actuaban. En hablar como antes hablaban. En disfrutar como antes disfrutaba en vestir como antes vestían. ¿Por qué? Porque el pastor está diciendo, porque el evangelista está diciendo, porque el maestro está diciendo, porque el llamado apóstol, el llamado apóstol está diciendo que somos salvos por gracia. Que no es por lo que yo haga, es por lo que hizo Jesús. Entonces tienes que irte con los muertos en Cristo. ¿Me está oyendo? Entonces tienes que irte con los muertos en Cristo. Pero si estás vivo... Mirad que nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ida de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escúchame, por favor, la Biblia es clara, la Biblia es clara. Vamos a leerlo, porque el pueblo tiene que entender, el pueblo tiene que entender. Yo no me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando, el pueblo tiene que entender con toda claridad, hermano, con toda claridad. escuche por favor primera de Pedro capítulo 4 verso 17 porque es tiempo porque es tiempo de que el juicio de que el juicio comience por la casa de Dios se da cuenta o sea no son manías mías ni estoy tratando de crear otro evangelio no, no es que esto no se quiere predicar. ¿Qué no se quiere predicar? Mirad que nadie se engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros el cuerpo de Cristo, ¿cuál será el fin de aquello que no obedecen al evangelio de Dios. Por eso es que en este momento, repito, por eso es que en este momento hay pastores que estamos, hay pastores que estamos repitiendo lo que está escrito. Repito lo que está escrito. Y lo que está escrito, amados míos, y lo que está escrito no es lo mismo a la interpretación que le está dando los pastores trayendo otro evangelio. Repito, trayendo otro evangelio. Escúcheme, porque dice el evangelio que han sido engañados. ¿Quién los engañó? Dice el diablo. El mal que está entronado en cada creyente del cuerpo de Cristo los engañó. Y de la única manera que tú puedes dominar y controlar el mal que está en ti es sosteniendo en tu vida el evangelio como está escrito. Y si sostienes el evangelio como está escrito, escúchame, si sostienes el evangelio y vives por el evangelio como está escrito, entonces el evangelio va a ser de ti una nueva criatura y vas a tener el testimonio de que las cosas viejas pasaron y vas a tener el testimonio de que todo ha sido hecho nuevo porque dice con toda claridad vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. De la verdad del evangelio. Pero ¿qué pasa? Que el problema es. Repito. El problema es que ya el diablo. Vamos a leerlo porque. Se lo he leído y se lo tengo que seguir leyendo. <risa> se lo he leído y se lo tengo que seguir leyendo. Hasta que esto penetre hermano. Hasta que esto penetre. Eh, eh, Según de Corintios capítulo 4. Según de Corintios capítulo 4. Verso 13 en adelante. Pero si nuestro evangelio. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Escucha, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿A quién le cegó el entendimiento? ¿A quién le cegó el entendimiento? A tu pastor a tu pastora, al evangelista, al maestro llamado apóstol, llamado apóstol, le cejó el entendimiento y ahora ellos le están cejando el entendimiento al pueblo. Por eso la exaltación es que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escucha. Porque en otro tiempo, escucha, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Está oyendo, hermano? ¿Está oyendo, hermano? O sea, estás en el cuerpo de Cristo. Estás en el cuerpo de Cristo. Y ya la gente se cree que está en luz. Y ya la gente se cree que está lleno de luz. Pues perdóname, estás en el cuerpo de Cristo. Por lo que Jesús hizo. Cuando tú levantaste la mano, toda tu vida pasada fue, perdon, fue perdon, perdonada. Entonces, escúchame, por favor, y te colocan en el cuerpo de Cristo. Y ahora empieza la batalla, la lucha. Ahora empieza la batalla, la lucha, para hacer de ti una nueva criatura. Que tengas testimonio de que las cosas viejas pasaron. Que tengas testimonio de aquí todas son hechas. Nueva. Por eso es que en este momento, hermano en, hermano, en este momento histórico, el pueblo tiene que entender con toda claridad el llamado, el llamado, el llamado, el llamado, el llamado a la iglesia del Arrebatamiento viva. Mirad que nadie se engañe con palabras vanas, porque las, por estas cosas viene la ida de Dios sobre los hijos de su No seáis pues partícipe con ellos. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Te estoy oyendo hermano. Andad como hijo de luz. bien, yo estoy en luz ahora porque estoy en el cuerpo de Cristo. Pero sin el cuerpo de Cristo, ando en pleito. Ando en celo. Oh, perdón. Ando en tiniebla. Ando en las obras de la carne estoy en tiniebla y ¿por qué estoy andando en las obras de la carne porque mi pastor porque mi pastora porque el evangelista, porque el maestro porque el llamado apóstol, el llamado apóstola, me está diciendo que yo soy salvo por lo que Jesús hizo y no por lo que yo haga tíndeme de lo que usted quiera yo no tengo problema oiga porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Escuche, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si yo veo a mi pastor pero si yo veo a mi pastora, pero si yo veo el evangelista y el maestro, pero si yo veo el llamado apóstol la llamada apóstola actuando de una manera porque eso no es malo, es que ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema. El pueblo tiene que dejar de seguir a nadie, al único que usted tiene que seguir es al evangelio como está escrito. Mire cómo sigue diciendo no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas sois puestas en evidencia por la luz del Evangelio. Son puestas en evidencia por la luz del Evangelio, son hechas manifiestas porque la luz del Evangelio lo manifiesta todo. Y entonces le dice al cuerpo de Cristo, verso 14, estoy en Efesios 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. ¿De qué habla? Está hablando a la iglesia del arrebatamiento.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 En la vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Despiértate tú que duermes. ¿A quién le dice? A la iglesia del arrebatamiento. ¿Por qué está dormida? ¿Por qué está dormida? Porque todavía está actuando como antes actuaba. Está pensando como antes pensaba. Está disfrutando como antes disfrutaba está actuando como antes actuaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora es vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad del Evangelio. Entonces, el problema es el siguiente. Ahora, quien va a decidir si quiero honrar a Dios o quiero honrar a la carne, soy yo. Ahora soy yo, porque Dios no va a santificar, porque Dios no va a santificar a nadie que no quiera ser santificado. Dios no va a libertar a nadie de las obras de la carne que no quiera ser libertado. Por eso es que en este momento histórico, la iglesia del arrebatamiento, la iglesia del arrebatamiento, Amado, está pasando el momento histórico más difícil jamás ha existido. ¿Por qué, hermano? escuchen ¿por qué? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en el momento histórico. Estamos en el momento histórico, que yo no puedo seguir viviendo por lo que me diga nadie, por lo que me diga nadie, y nadie es nadie. Porque yo estoy en esta noche hablando nada mío, yo estoy hablando lo que dice el Evangelio. Y si tu pastor habla lo que dice el Evangelio, no estás oyendo a tu pastor, estás oyendo al Evangelio. Oiga, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Escucha ahora, por tanto no seáis insensatos. Le dicen a la iglesia del ajebatamiento. Repito, le dicen a la iglesia del ajebatamiento. No seáis insensatos. Tiene que ser prudente. Porque insensato es el que oye, el que oye la palabra y no la hace. Prudente es el que oye la palabra y la pone en acción, la obedece y la vive. Y, y por eso es que las vírgenes prudentes van a subir a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque todo el que se alinea al lado del evangelio, como está escrito, el Evangelio es la perfecta ley. Y la perfecta ley tiene la capacidad de perfeccionar a gente creyente en el Padre, creyente en el Hijo, creyente en el Espíritu Santo, pero con imperfecciones. Y ahora viene la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postero, para perfeccionar los imperfectos que no están de acuerdo con la imperfección que en ellos hay. No podemos escuchar a nadie. La única manera que yo puedo ser salvo ahora es si yo escucho lo que dice el Evangelio. Es el Evangelio el instrumento de salvación ahora. Se lo he leído y se lo sigo repitiendo. Se lo he leído y se lo sigo repitiendo, repito. Se lo he leído y se lo sigo repitiendo hasta que esto se entrone, hasta que esto se meta dentro de su corazón. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también persevera, por el cual así mismo si retienes la palabra del evangelio que os he predicado, soy salvo. Si no, creíste en vano en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y serás vomitado del cuerpo de Cristo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido de poder ministrar, predicar, enseñar el Evangelio como está escrito, en el nombre de Jesús. Yo te suplico que tengas misericordia de este pueblo que me ha visto y me ha escuchado en esta noche. Pon tu mano de amor, pon tu mano de misericordia, glorifícate en cada uno de ellos. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, pero sobre todas las cosas te suplico, abre los ojos del entendimiento al pueblo, para que puedan entender que dice tu palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es eso? Ese es el estatus en que vas a subir a la esposa del cordero, al estatus de la perfección, como hiciste con Jesús, vas a ser con la esposa del cordero. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos, pues, el jueves. En el templo, de la iglesia de las rocas, donde vamos a continuar la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Estamos evidenciando por qué no podrán. Repito, estamos evidenciando por qué no podrán. A ver si alguno de los que me está oyendo cree y endereza su camino. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.